¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cash Bueno chicos, los que visteis el anterior vídeo sabréis que compramos con las gemas que teníamos el coche de cuerda Lo hemos incluso maximizado entonces Lo voy a enseñar, vamos a jugar un poquito con él, vais a ver cómo va Pues ya sabéis que a menos que tengáis suficientes gemas para comprarlo, no podéis... Todavía sacaronlo en máquinas ni nada Entonces os dejo por aquí Unas partiditas que muchos de vosotros Me lo habéis pedido en los comentarios Chicos si queréis algo dejármelo abajo Y nada me gustaría que dejaseis un like Como siempre Os dejo las partiditas y espero que las disfrutéis Okay. Just look on And I'll look down And oh your fears Around the ground Then you said to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door, flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. Cause I believe. In Hold on, just a little. Mm Hold -hmm. me right here in the middle.